días, buenas noches. En esta ocasión quisiéramos continuar con un programa anterior relacionado con la nanotecnología. Como sabemos, la nanotecnología es tecnología y ciencia de materiales. Um, una serie de materiales muy importantes como los nanotubos de carbono, pero uh, uh, los más determinantes uh, son el grafeno y el fulereno. Permítanme eh, establecer una analogía primero. Sabemos todos que en términos históricos se habla de la importancia de una, de, una, de una serie de materiales para la historia humana. Y entonces se habla de la edad de piedra, la edad de uh, bronce, la edad de hierro. Eh, aprendemos sobre los hititas y los fenicios y demás. Y entonces se habría dicho, la importancia de estos materiales fue determinante para un giro en un momento determinado de la historia. Y después de estos materiales, el más reciente sería el hierro, la historia humana jamás fue la misma. Pues bien, eh, eh, lo que podemos decir a propósito de la nanotecnología, las nanociencias y particularmente el grafeno y el pulereno es inmensamente más importante y más radical que lo que jamás supimos en la historia de la humanidad con respecto al, a la piedra, al bronce o al hierro. Las aplicaciones de la nanotecnología que es el centro del de, eh, programa del día de hoy uh, son absolutamente eh, amplias y la inmensa mayoría de nosotros no nos percatamos, pero es, este, está infiltrando verdaderamente la vida cotidiana de todos los seres humanos. Hay algunos campos un poco técnicos en los que se expresa eh, muy bien la importancia de la nanotecnología. Por ejemplo, la nanobiotecnología, la nanoelectrónica, la nanoplasmónica y otros. Pero eh, para evitar eh, tecnicismos, quisiera señalar la impronta del de grafeno y el fullereno, eh, digamos, en la vida cotidiana. Es impresionante, ¿cierto? La nanotecnología está hoy presente en industrias como la alimentación, la agricultura, la energía. Los muebles, como las sillas y los sofás y las mesas que tenemos, a uh, toda la industria espacial y aeroespacial, aviones, avionetas, helicópteros, cohetes, um, en la industria eh, de la cosmética, cierto por ejemplo, L'Oreal es la gran empresa en el mundo uh, uh, que utiliza uh, nanotecnología, por ejemplo, para el maquillaje de las mujeres o, para, por ejemplo, para bloqueador de sol. La industria del cemento, eh, incluso eh, una pared que construimos o que pedimos el favor que construyan, etcétera, no lo sabemos, pero ese cemento ya tiene fibras eh, de nanocarbono que hace que los ladrillos y las piedras, etcétera, las estructuras se eh, que de manera mucho más fuerte que lo que jamás sucedió con el viejo cemento y demás. Entonces, toda la industria de la construcción, las, las pantallas de los, los computadores, los celulares, los televisores que tenemos, eh, la, que vemos en los centros comerciales y demás, eh, en la cirugía, ya se están, ayer sabíamos, por ejemplo, la importancia del láser, hoy se está haciendo, se está haciendo cirugía con base en nanorobots eh, ya voy a decir algo al respecto el cuidado del medio ambiente eh, eh, la purificación de ríos, de mares, de lagos de los océanos mismos ya tiene métodos técnicas eh, muy importantes nanotubos de carbono películas de una capa estructuras tridimensionales muy interesante eh, muy ampliamente en los deportes los tenis que usan eh, deportistas de alto de, de alto rendimiento, los bates en el caso del béisbol, raquetas de tenis, A Wilson es la empresa eh, específicamente, la raqueta que utiliza Pedrer o Nadal o Djokovic, están hechas con base de nanofibras, la arquería, la, el canotaje. ¿cierto? La, el, el ciclismo hemos escuchado hablar de el doping tecnológico cierto muchos de los uh, ciclistas en el mundo ganadores ya se sabe los colombianos han sido derrotados de magníficos ciclistas por el dopaje tecnológico que es sumamente difícil de evitar dado los da, dados los, los tamaños que son nanométricos picométricos, atométricos y femtoscalares, como hemos mencionado anteriormente, y muy ampliamente en biomedicina, en la lucha contra el cáncer, contra el VIH, el eh, virus del SIDA, el Alzheimer, ¿cierto? muchas enfermedades de, de, de los huesos, como la porosidad y demás. Eh, la importancia es verdaderamente sorprendente, y quiero subrayar esta idea. Lo que supimos, lo que nos dijeron acerca de la piedra, eh, eh, el bronce y el hierro es nada, es absolutamente nada con respecto a la importancia de la nanotecnología y las uh, biociencias, ¿cierto? Eh, muy, muy, muy fuertemente, tan fuertemente que, como lo mencionamos en el programa anterior, ¿cierto? Esto está apenas comenzando y no obstante, veamos todos la gama tan impresionante de aplicaciones. Permítanme, por favor, un par de cifras para subrayar esta idea que estoy mencionando. Para el año 2020, para noviembre del 2020, existen 1200 grupos, laboratorios, departamentos de investigación en las universidades alrededor del mundo. Contextualicemos esto. Según el sistema mundial de uh, países, ¿cierto?, Uh, habría aproximadamente 192, 195 países en el mundo, ¿cierto? si dijéramos que, uh, y evidentemente ya hemos dicho que las tecnologías, las técnicas son sumamente costosas, muy onerosas, la microscopía, los laboratorios y demás, eh, uh, entonces estaríamos diciendo que si fuera eh, en una proporción lineal, muy fácilmente hay 4 5, a grupos, eh, laboratorios o departamentos por país, pero son numerosos, numerosos los países que no están eh, trabajando ni investigando y ciertamente no produciendo esta serie de materiales. Por su parte, eh, la industria privada y los laboratorios de investigación privadas eh, son alrededor de 240 eh, para el año 2020, es decir, 1.200 uh, grupos de investigación y laboratorios uh, del sector no privado y uh, la industria privada y los laboratorios privados, 240, esto nos da una cifra de 1.640, uh, uh, mucho más de 1.600, cierto, eh, lo que muestra, uh, la, y la inmensa mayoría de los ciudadanos no tenemos conocimiento de esta serie de desarrollos impresionantes. ¿Cierto? existen eh, a la fecha 340 iniciativas nacionales e internacionales ¿cierto? es decir, redes eh, a, a, redes muy prestigiosas, ¿cierto? trabajando, alimentándose produciendo, etcétera, en una conjunción y entonces ahora sí lo decimos, pública y público-privado eh, de investigación eh, sobre la nanotecnología, con alrededor de uh, 310 grupos y laboratorios. Solamente en el campo de la, las, de la biomedicina y las ciencias de la vida, se eh, han identificado, repito, para finales del año 2020, 200 grupos, tanto privados como públicos, que investigan activamente, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana eh, las compañías, las empresas pues, que hemos mencionado, que producen pantallas eh, bates de béisbol, cosmetología y demás son 900 compañías en, en, en el mundo es, es verdaderamente un sector industrial eh, si compararas, no es el objeto que tenemos, cierto eh, incluso más importante y más amplio que el sector automovilístico, por ejemplo. Uh, uh, um, eh, en el mundo eh, existen um, 73 pregrados eh, dedicados, es decir, licenciaturas, es decir, carreras de, de pregrado, como decir, derecho, arquitectura, uh, uh, economía y demás, ¿cierto? 73 pregrados o licenciaturas dedicadas enteramente a nanotecnología. 157 programas de maestría y 44 programas de doctorado PHD trabajando exclusivamente en torno a este campo. Las revistas dedicadas a nanotecnología en el mundo y o que aceptan enteramente dedicadas o que aceptan artículos de nanotecnología son 225 revistas. Eh, eh, eh, quisiera mencionar no, no exactamente, pero casi tanto como el número de revistas dedicadas a la educación en general. Y, y si tenemos en cuenta que se necesita de mucha destreza técnica, de mucha destreza mucha científica, de, de, un, de una profunda formación en el campo, es verdader, verdaderamente enorme el uh, número de revistas, de grupos de investigación y demás. Quisiera... Uh, a uh, uh, terminar con una observación puntual. En el caso de Colombia, uh, no estaríamos tan mal. En el caso colombiano, existe una red uh, que se llama Red Nano Colombia, de la cual forman parte distintas compañías nacionales y algunas internacionales, grupos de investigación, universidades y demás que trabajan en nanotecnología. Tenemos un nuevo campo que se llama, de manera puntual, las ciencias de materiales. Estamos produciendo sintéticamente, eh, con dos formas, de abajo hacia arriba y de, a, a, a, de arriba hacia abajo, unos nuevos materiales que están siendo determinantes para la vida cotidiana de todos nosotros. Esos nuevos materiales, de manera puntual, son Grafeno y Fulereno, la ciencia de materiales, está produciendo sin grandilocuencias una fantástica revolución cultural, una fantástica revolución científica en la humanidad el día de hoy. Ciencia y nanotecnología. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días, buenas noches.